Buenas, Rubiqueros, Aquí tenemos el paquete que nos ha llegado de Cube Kings, una tienda ubicada aquí en España. Hemos hecho el pedido online y en la tienda se pueden ver pues, cubos muy distintos. Desde cuboides, cubos con engranajes, el típico del 2x2x2 hasta el 10x10x10. También tenemos accesorios como cronómetros y bueno, demás. Si queréis más información podéis acudir a la página iberorubik.com la sección comparativas, y hay en tiendas online. CubeKings también tiene una tienda física, pero está ubicada en Moratalla, en Murcia. Vamos a abrir el paquete. Viene bien envuelto. Muy bien envuelto. Vale, pues aquí lo tenemos. Cuando quitamos los plásticos vemos que hay 5 cubos, nosotros pedimos 4. En la factura vemos que es que nos han regalado un Land 2x2x2, así que muchísimas gracias porque ha sido todo un detalle. Y vamos a ver los cubos. Bueno, aquí tenemos los 5 cubos, vamos a empezar a abrirlo por el 2x2x2 Gear. Es un cubo pesado y al principio cuesta un poco moverlo, pero una vez que se empieza a mover, va genial. Este es el LAN que nos han regalado. Es un cubo muy bonito, que tiene pegatinas traslúcidas. Va muy bien. Y los colores son muy bonitos. El siguiente cubo es el Moyo Along, que está dedicado al Speed speedcubing. Aquí tenemos por una parte las instrucciones, y por otra parte los tipos de cubos que hay, cómo son las piezas por dentro, es un cubo que tiene los colores muy bien definidos, gira muy bien, y es un gusto. El corte con las esquinas es muy bueno, en definitiva es un muy buen cubo. Tenemos ahora el, el Skew, el Skew que tiene que ser de QJ, como vemos. Los colores tienen un acabado brillante. A este cubo también le caracteriza que tiene los típicos topes, que son pequeñas bolitas metálicas para que el cubo se quede en unas posiciones determinadas. Va muy bien. Aquí tenemos el skew del Lanlan. En este caso, en vez de color blanco o bueno, gris, tenemos el negro. Y también va muy bien. También tiene los mismos topes. Vemos que el tamaño de los dos cubes son prácticamente el mismo. La mayor diferencia radica en los colores. Que que el QJ tiene colores tipo acabado brillante, metálico. El blanco es gris o plateado. Y el amarillo acaba siendo dorado. El QJ también pesa más. El LAN pesa menos, pero parece que va un poquito más suave. Y poco más que decir de estos cubos. No se diferencian mucho. El pedido lo realizamos un sábado por la noche y nos llegó el primer aviso el miércoles. Bueno, hasta aquí el unboxing de la tienda CubeKings. En general estamos muy contentos con el pedido y con el envío en sí. Lo tendremos en cuenta para futuras compras. Y si queréis saber algo más relacionado con estos juegos os podéis meter en la web de CubeKings o mirar en nuestra web de iberorrubis.com.